Hola, buenos días, una vez, o buenas tardes Una vez más, aquí iPhone Digital Como todos los domingos eh, Mi compañero Héctor Linares, como siempre Muy buenas eh, bueno, Raúl López eh, Hoy te voy a resumir, como siempre, qué es lo que vamos a hacer eh, Pero antes de nada quería saludar, como siempre, a David a David Feria, eh, Uroloque, ¿no? Creo que es su... Uh, sí, creo que sí, así. exactamente eh, Porque siempre está ahí, con, eh, detrás de nuestros vídeos Siempre apoyándonos Y la verdad que da gusto tener ese tipo de de seguidores. Luego también creo que Harke también eh, me gustó mucho tu comentario que pusiste cuando hablamos sobre el iPhone 8 transparente y bueno, vamos a entrar ya en materia hoy vamos a hablar cosas muy interesantes por ejemplo, esto no va a hablar de la realidad aumentada algo que ha dicho el presidente o CEO de, de, de Apple, Tim Cook, o sea uh -huh. que no estamos diciendo que lo ha dicho cualquier persona eh, vamos a hablar unas algunas cosas más curiosas también de que haya encontrado esta información de lo que puede ser que tenga el próximo modelo de iPhone eh, y luego también vamos a ver cosas que va a interesar a todos, el tema del jailbreak de iOS 10, bueno, que de Luca Todesco, que ya podemos instalar. Te diré qué modelo tienes que tener de iPhone o de iPad para que funcione. Luego, una cosa curiosa también de, del Game Center, que no, a lo mejor no sabías lo que te habías planteado. Y también vamos a hablar un poco el tema de la carga inalámbrica, en qué estado se encuentra, o, o, o Apple, ¿por dónde, por dónde podría tirar en este tipo de, de tecnología, ¿vale? Muy bien, interesante. ¿Vamos a ver ello? Sí, empezamos. Bueno, vamos a empezar con el tema de Game Center y luego vamos dejando lo más interesante para el final, que va a ser el tema del Jailbreak Break de iOS 10 y luego también un poco de las cosas que ha comentado Héctor, de que ha hablado Tim Cook. Bien, eh, lo de Game Center, voy a decir la verdad, eh, lo he estado viendo, que me ha parecido un artículo interesante en Ipaízate, y bueno, eh, pues lo he estado leyendo y simplemente lo que comentan es que por qué realmente desapareció o se quitó, entre comillas, o ya no se usa tanto el tema de del Game Center en iOS. Principalmente en iOS 10. Pues eh, resulta que, bueno, posiblemente, eh, bueno no sé si lo sabías, cuando se lanzó iOS 10 de la beta, eh, ya avisaron de que no, no iba a haber más soporte para ese tipo de, de aplicaciones. Podía seguir usándola, podía seguir habiendo el tema de la puntuación, los, etcétera, uh -huh. pero que luego ya realmente no, no iba a tener mucho el uso que iba a tener, ¿no? No se puede invitar, a lo mejor, a jugadores para jugar, o el tema de, de otro tipo de funciones que ya no iban a dejar de funcionar uh -huh. entonces posiblemente parece ser que podría ser eh, que Apple le está dando más importancia ahora a la aplicación de eMessage para enviar los mensajes, eso así con, con eh, efectos bonitos de, tipo así de la, de la estrella fugaz o de los fuegos artificiales porque ya hay muchos juegos de, dentro de, de, de la App Store para jugar dentro de eMessage entonces, y también puedes invitar a jugadores, entonces lo que uh -huh. ha hecho parece ser que le va, dando, le va a dar más fuerza a eMessage o, o va a hacer que esa aplicación englobe a todos estos a este tipo de, de game center que ya poco a poco yo creo que va a ir en desuso o sabes conectar los juegos con el con la sistema de mensajería eh, sí no porque ahí también está el sistema de logros puntuación etcétera entonces eh, parece ser que lo va a poner todo unificarlo ahí puede ser que a lo mejor eh, era mucho trabajo el tener una aplicación aparte tener que consultar todos los juegos saber qué puntuación tenías uh -huh. o bueno eh, no sabemos nunca realmente la, la, la la razón final por la que la hizo, Apple, pero podría ser uno de los motivos que sea este. Uh -huh. Bueno, pues veremos, no ¿eh? sé. Pues sí, a ver qué nos cuentas, Héctor, Pero, pero vale, bueno. que, te esto, que con todo el sol que está saliendo me está dejando sí, La verdad que mira, ha empezado el día muy oscuro y al final. Sí. Bueno, pues yo tengo una pequeña noticia porque estos días hay mucho movimiento alrededor del nuevo iPhone, ¿no? De iPhone 8, 7S. Sí. Y la verdad que está siendo complicado hacer un seguimiento y, y que salgan noticias más o menos eh, reales, ¿no? Porque hay muchísima rumorología, hay muchísima información, alguna falsa y otra simplemente porque es que hay recientes acontecimientos que está haciendo que la gente cambie de opinión. Sobre todo, si habéis seguido los últimos resúmenes, hace dos semanas os comentamos que había una posibilidad de que iPhone empezara a descender los precios de venta. Sí. Debido a que haya una diferencia menor de la que se pensaba entre el iPhone 7 y el iPhone 6S, en número de ventas. Pero ¿qué pasa? Que la semana anterior salieron los resultados financieros que os comentamos en este canal. Sí. Y ha vuelto a superar el récord. A todos los analistas han vuelto a cambiar de opinión. ¿vale? Entonces ya empiezan a salir rumores de que hablan de un nuevo iPhone que podría superar la barrera de los 1000 dólares y que van a subir de precio casi seguro. Eh, claro, todo esto empieza a generar muchísima confusión, ¿vale? Y he traído esta pequeña noticia que es básicamente un pequeño popurrí, un pequeño recopilatorio de todo esto Y para haceros un, yo creo que una especie de mapa de la actualidad de cómo está el iPhone Y por qué sale todo ese tipo de, de rumores, ¿vale? Voy a intentar hacerlo rápido para tampoco extenderme demasiado Así que con esto os voy diciendo todo lo que hay por ahora y a medida que pasen las semanas ya iremos especificando más en los rumores que cojan más fuerza y, ¿sabes? y que sean más realistas Vale, parece bien, ¿Vale? vamos a ver eh, Bien, antes de comenzar a deciros un poquito la lista eh, Hay un rumor que siempre sale todos los años, que es el del iPhone que podría venir con pantalla transparente ¿vale? Un rumor un poquito así eh, extraño en el que hemos hecho esta semana un vídeo eh, Un especial, eh, ¿no? especial, sí, hablando un poquito de cuál es el estado actual de las pantallas transparentes y cómo se podría adaptar en, en iPhone eh, Estará por aquí eh, o en algún enlace que os dejaremos por abajo sí. y, y lo consultáis que ahí estamos hablando sobre ello y bastante, bastante extendido y bastante... Sí, la verdad que ha cogido bastante interés porque ha habido muchísimas eh, reproducciones, muchos usuarios que han estado preguntando y ha tenido mucha, mucha repercusión la verdad que, bueno, ha sido interesante. <risa> Pues entonces lo que os decía, uno de los rumores es que podría subir de precio, entonces ya tenemos dos, uno que dice que podría bajar y otro que dice que podría subir. Ya veremos si la semana que viene sucede algo, que van a decir sobre el precio, pero bueno. Eh, otra cosa que está sucediendo parece ser que se está adelantando la producción de los uh -huh. nuevos iPhone. Eh, hay por ahí rumores y, eh, que han salido de las líneas de producción que podría empezar a fabricarse antes de lo habitual. Esto de momento lo único que nos dejaría claro es que la, más o menos la fecha de publicación se mantendría, o sea sobre septiembre. Pero claro, ¿qué sacamos de, de conclusión de todo esto? Es difícil, ¿no? Eh, hay muchísimos rumores, no sé. Sí, es que también habría otras noticias, pero es que cada año siempre es igual, de que a lo mejor podría salir el nuevo iPhone en la presentación hacese a mediados de, de... O sea, antes de verano, o sea, a mediados de año. Pero eh, siempre todos los años es igual y hasta hace los 4 o 5 últimos años siempre ha sido el septiembre. Entonces... Claro. Yo, de momento, no le haría mucho caso claro, de información. Muchos portales lo que dicen es que a lo mejor está subiendo, la, va a subir la demanda otra vez. Pero claro, yo creo que esta vez sí que se superó el récord de ventas, pero ha sido como algo muy puntual. No creo que se vaya a mantener esa tendencia. Y yo creo que ha sido así, no es no que sea responsable de todo, pero ya lo hemos dicho muchas veces. El, el tema que Samsung retirase el Note 7. Eh, también ha favorecido para que hubiese ese, esa subida de ventas del iPhone 7 o a lo mejor el iPhone 7 Plus que sería su equivalente Exactamente Y ya por acabar, porque no quiero extenderme más sí. eh, Hay un par de cosas más, ¿no? Hay muchos portales que están hablando de un nuevo sistema de 3D Touch que podría tener el, el nuevo iPhone que tuviera No son rumores muy, muy sólidos, la verdad Y luego también los que ya trayendo hasta ahora que son los más sólidos de momento Pantalla OLED, que es a, muy probable que sí Claro Y el tema de la carga inalámbrica que bueno, que creo que tenías tú algo preparado sí. hoy, así que te lo dejo calentito para que no sabes tú de ello, ¿vale? Sí, eh, realmente ha salido una publicación en, en, el, en la página web Mac Otakara, que bueno, dirás, bueno, una web japonesa, etcétera Raúl, me no sacan información ahí en un sitio un poco raro. Pues si no lo sabéis, eh, realmente esta página web fue la que al principio, fue de las primeras que dijo que el iPhone 7 no iba a tener el conector jack vale uh -huh. entonces luego también dijo algún otro rumor y bueno muchas veces ha aceptado con el tema de, de la información que ha dado por adelantado entonces yo sí que le doy cierta eh, credibilidad a lo que ha comentado uh -huh. En principio podría ser que seréis en tres modelos Pero bueno, donde se ha basado más la información ha sido En que el sistema de recarga inalámbrica eh, Posiblemente no esté integrado dentro del de iPhone Es decir, que no venga por defecto Sino que será un accesorio externo el Que proporcione eh, al próximo modelo de iPhone La recarga inalámbrica Ajá. Y cuando digo recarga inalámbrica eh, me refiero a inalámbrica. No estoy refiriéndome a la inductiva, de acuerdo? Que la inductiva tiene que estar en contacto con una plataforma, etcétera. No vale, o sea que hago una puntualización que se refiere a ese tipo de tecnología de recarga. Si sí, no hace falta un contacto directo. ¿no? Exactamente. Con el Apple, el Apple Watch, por ejemplo, sí que es necesario, sí que es ese tipo de tecnología. Y en concreto ese tipo de información, o sea, el tipo de accesorio lo, se lo fabrica Luxshare y esta misma podría ser la que eh, haría la, la de recarga inalámbrica. Uh -huh. eh, sí que hay tecnologías ahora mismo, por ejemplo la eh, Qi Basset, que sí que es eh, inductiva, pero en ese modelo en concreto o ese tipo de, de recarga, la que es 2.0, sí que deja de ser inductiva y sí que es inalámbrica. Entonces veremos si realmente va a ser o ese tipo de empresa o Luxare la que vaya a ofrecer ese tipo uh -huh. de accesorio pero de momento pues está ahí un poquito en el, en el la aire. La verdad que me cuadra mucho el tema del accesorio, porque Apple parece que está un poco yendo hacia, en esa dirección, ¿no? más tipo de accesorios con los nuevos AirPods, con el Pencil, ¿no? sí. parece que un poquito está trabajando todo este tema de, de accesorios en vez de integrar la tecnología en el mismo dispositivo, así que bueno, a mí me cuadra bastante, ya veremos. Es que realmente, y ya para acabar tampoco me quiero extender mucho eh, para poder daros la mayor cantidad de información, eh, gente cercana o dentro de, de Apple lo que dice que, claro, hoy en día eh, tiene un poco de, de poco sentido el tema de la recarga inalámbrica, porque hoy en eh, realmente tiene más peso el tema del USB uh -huh. es decir, con un USB, pues puedes desde un ordenador, incluso dentro de un avión etcétera, lo, lo conectas y tienes eh, puedes recargar tu dispositivo sí. pero los sistemas de recarga inalámbrica o inductiva uh -huh. siempre dependen de que tenga que haber un enchufe, eh, para poder eh, obtener uh -huh. energía de, la, de una de un, energía eléctrica, uh -huh. entonces que eso a él todavía lo ve como un impedimento para que implemente la, la, la recarga inalámbrica en, en el iPhone. Muy bien, sí, bueno, a ver si se podría hacer también para, para USB, pero bueno, claro, eso habría que verlo. Pues vale, si quieres te comento un poquito la noticia de Dean Cook. Sí, vale, me parece curiosa, tengo que ver qué, qué opina, porque él tiene mejor sí. un punto de vista. Eh, bastante más avanzado que nosotros porque, bueno, eh, por sus contactos, etc. Exactamente. Pues... De hecho, esta noticia voy a estudiarla en dos partes, ¿vale? Lo que él ha dicho y un poquito lo que se puede deducir de ello, y luego un poco eh, qué podemos deducir, pero más allá, ¿no? Un poquito más allá de lo que ha dicho. Vale. Bien, entonces, la cosa está en que Tim Cook llega bastante tiempo hablando mucho sobre realidad aumentada. ¿Vale? Y en una reciente entrevista, que le han hecho en un periódico eh, inglés, me parece que era de Independent, ha estado otra vez hablándolo, incluso lo ha comparado con el lanzamiento de los smartphones. O sea, un poco, ya bien. un nivel ya un poquito alto, ¿no? Eh, la cosa está en que no olvidéis es que lo hace, ¿vale? Ya hizo algo parecido antes del lanzamiento del Apple Watch, hablando de, bueno, de los web, bueno, era, Si lo digo bien, <risa> ya sabes, ¿no? De los smartwatches. Sí. Y también eh, estuvo hablando mucho pues, del tema de los... Eh, de las casas eh, inteligentes La tomótica eh, Sí, de Antes la... del lanzamiento del Home Entonces, claro, eh, parece... Que, que se repite el patrón, ¿no? Si patrón. Patrón. Claro, un poco lo que se está hablando es que probablemente Apple empiece a entrar en el tema de la realidad aumentada eh, Claro, también es verdad que el año pasado compró una compañía de realidad aumentada y ya llevaba también un par más anteriores, me parece Entonces, claro, todo apunta a que puede ir por ahí y esto es bastante interesante. También dice él, pone mucho énfasis siempre en diferenciar entre realidad aumentada y realidad virtual. Que no voy a entrar en detalles, pero realidad virtual es que es 100% virtual lo que ves, y realidad aumentada es que tú coges una imagen real y dibujas algo sobre ello. Realidad aumentada, pues el Pokémon GO, cuando lo veis ahí a los Pokémon ah, pues, sobre un fondo. Ese ejemplo real. creo que lo deja bastante de claro. Vale, entonces, ¿qué, ¿qué podemos esperar de todo esto? Realmente va a empezar Apple a trabajar el tema de la realidad aumentada y si lo va a empezar a trabajar, ¿cómo lo va a hacer? Ajá. Porque aquí hay dos opciones. Hay personas que dicen que podría estar sacando un nuevo producto. Incluso hay quien habla de unas glasses, ¿no? De unas gafas de realidad aumentada. Ajá. Y la otra opción, obviamente, sería usar el propio iPhone para dar soporte a la realidad aumentada. Yo creo que la tercera opción sería la mejor, porque un poco hablando como los antes de la recarga inalámbrica, que sería un nuevo accesorio para iPhone Ajá. que trabajara el tema de la realidad aumentada. Claro, todo esto, pues hay muchísima información por internet Cada portal tiene su propia opinión, se dicen muchas cosas Yo qué sé, no sé si te mojarías o qué eh, de que si va realmente a hacerlo con eh, un acceso externo o sí. si va a hacerlo con un, un interno Sí, o, o, o no sé, otra cosa que se te pueda ocurrir Bueno, vale, yo lo que tengo ahora en mente es, por ejemplo, que el Apple View Master que era una gafa de, de realidad virtual que lanzó Apple eh, creo que ya no está a la venta o, o ya no están eh, disponibles uh -huh. Entonces yo me atrevería más que fuese un poco más para el tema del dispositivo para intentar conseguir más ventas, es decir, que ya el propio eh, iPhone o el próximo uh -huh. iPhone tenga ese tipo de capacidad yo lo, lo vería un poco más integrado de esa forma, vamos o Sea un dispositivo como el Apple Watch que se conecta con el iPhone o algo así, ¿no? O sea, en este caso unas cajas o algún tipo de accesorio Pero que no fuera independiente, sino que se conectara con el iPhone Sí Sí, yo creo que más o menos opinamos lo mismo Bueno, probablemente el, la, durante las próximas semanas hagamos algún monográfico, algún especial Hablando sobre realidad virtual y realidad aumentada Así que, si os interesa, suscribiros, porque haremos a lo mejor 10 minutitos o algo así hablando de todo esto. Analizaremos las tecnologías actuales y qué es lo que pueden aportar. Sí, ¿vale? porque hay un vídeo para ver cómo se pueden ver vídeos eh, de realidad virtual o 360 en YouTube, que nos hacen siempre muchas preguntas, uh -huh. o incluso por qué no funciona la eh, aplicación, esos juegos de realidad virtual en los, en los smartphones, tanto de Android como ellos. Tenemos muchos comentarios, entonces uh -huh. eh, vamos a hacer un, un vídeo de ese tipo. Muy bien. Pues bueno, ya que antes de continuar con la última noticia, que es la más importante, que es la uh -huh. del jailbreak de iOS 10, eh, como siempre, intentar eh, a ver si encontráis a Tintín, porque lo tenemos escondido, hasta lo hemos puesto más complicado. Uh -huh. Y bueno, siempre nos gusta ver quién es el, el más rápido en encontrarlo y escribir un comentario. Uh -huh. Bien, el tema de iOS 10, que ha costado mucho eh, que saliese, y ya por fin Lucato Desco eh, hará varios días ya que que realmente ha sacado la beta para que la podemos usar, eh, te comentaré qué es lo que necesitas para poder hacerlo, eh, qué dispositivos son los compatibles, y si queréis, si no os dejáis muchos comentarios y vemos que eh, lo necesita la gente para poder hacerlo, eh, haremos un tutorial, un video tutorial para que podáis saber cómo, cómo se instala. Bien, lo principal y más importante, que a lo mejor muchos vas a decir, o oh, no tengo ese dispositivo, es que se necesita un iPhone SE. Un iPhone 6S o superior o tener el iPad Pro. Si tiene, no tienes este tipo de dispositivos, no vas a poder hacer el iOS 10, el jailbreak a iOS 10, ¿vale? Bien, una vez que si tienes este tipo de dispositivo, eh, tendrás que descargarte Cydia eh, Impactor, que sirve tanto para Linux, Mac eh, y Windows. Uh -huh. Y luego tienes que descargarte el archivo IPA, que es un formato para los archivos para los archivos de, de aplicaciones y juegos que se tienen que instalar en, en el sistema operativo iOS, ¿vale? Uh -huh. Bien, una vez que tengas ese, esos, eh, este tipo de programa, tengas el archivo IPA que te deja eh, Lucato Desco, eh, simplemente tienes que instalarlo en tu dispositivo y ya está, ¿vale? Bueno, te lo tendría que explicar, pero no voy a entrar en detalle. Y luego, si tienes algún tipo de problema o ves que no te gusta, eh, es tan sencillo como te descargas la última eh, of, eh, IPSW, que es el archivo oficial para poder actualizar tu dispositivo. Eh, de iOS y ya está, vuelves a instalarte la última versión que haya para iOS 10 uh -huh. y ya has quitado el jailbreak y, y, y se queda todo tal cual como está por pues si, pues si no te gusta cómo funciona, etcétera uh -huh. Y bueno, pues ya está, era algo así rápido tampoco iba a entrar en detalle de cómo se, de cómo ah. se instala iOS 10 porque realmente esto es un resumen de noticias y no un, un tutorial. Vale, bien, pues a ver si la gente está dispuesta, si le interesa y que nos comenten un poquillo Sí Vale, eh, bueno, pues creo que hasta aquí todo el resumen de esta semana Sí, como todos los domingos, exacto uh -huh. Mm, nada, si os ha gustado darle al like escribirnos un comentario, nos ponéis ahí pues, lo que queráis sobre nuestras barbas o sobre lo que hemos hablado en el, en el, en el programa de hoy y propuestas para el próximo domingo que queráis de, que hablemos, claro, exactamente y nos vemos la semana que viene en este resumen o a lo mejor en algún vídeo que hagamos entre semanas si nos da tiempo, algún especial o algún tipo de información que surja por ahí, vale vale muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima, adiós